Y entonces la chuchuca, y después pasamos este, un plazo que ustedes ven que la gente ahora lo utiliza para tomar chucha. El Mapuche nunca lo va a utilizar para tomar chucha. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy preciado. Este es un instrumento que se utilizaba mucho en la guerra, para avisar de algún peligro en la llegada del español para a los Este instrumento lo utiliza el huelquén. ¿Quién es el el huerquén es la persona enviada por un lompo o macho de una comunidad a otra para de algún asunto o algo que va a pasar. ¿Ya? Y este pulpul pul abarca un, un radio de un kilómetro y medio en su alocano. Si tú te pones en un cerro, a un valle, en un alcance o un radio de 5 kilómetros. Es por eso que se utiliza mucho en la guerra, para avisar de ciertas situaciones, ¿ya? Y el sonido que emite el pulcúl es este. Ese es el sonido del pulcúl, ¿ya? Y después pasamos esto. es esto, dos palitos, ¿sí o no? Ya, pero no son vaquitas ni palitos, son chupugues. Recibe el nombre de chupugues. ¿Y el chupugue para qué sirve? Para esto. Para tocar el Kulchun, ¿ya? Uh -huh. O ¿ya? Entonces de ahí pasamos al Kulchun. El Kulchun es sí representa el universo completo, ¿sí o no? O representa un planeta, en este caso sería la Ñuke mapu el planeta Tierra. ¿Sí no? a todas las personas, la madre tierra. Y también representa los cuatro puntos cardinales que serían los Meli que serían y el Rangi que sería el centro de la tierra. Después tenemos acá el Bueno que sería el cielo, el Rangi Bueno entre el cielo y la tierra, tenemos el Nang Mapo, que sería la tierra, y el Miche que es la tierra de abajo. ¿Ya? ¿Y de qué está hecho el Kulshun dirán ustedes? Kulshun no es solamente un instrumento, está uh -huh. hecho de algo, ¿sí o no? Uh -huh. Está hecho de una madera nativa, Mapuche, sí. que lleva por nombre chihue o laurel, que no es el laurel especialista. La sí. El Mapuche tiene dos árboles sagrados que son el folle y el chihue, el laurel y el canelo. ¿Ya? Entonces Este rally, por ejemplo, tiene como 50 años, era de una tía más que se celebró a mi abuela, y mi abuela y me lo suclamó, ¿ya? Y por lo tanto yo lo cuido mucho, y con mucho respeto, igual se lo estoy enseñando a ustedes para que ustedes aprendan que Gracias, que de lo la más fácil, Y la barra de donde vengo yo, está esa con fil de caballo, o pelo de cola de caballo, ¿ya? Porque en mi zona huentesse... Es así, la zona huenteche es el mapuche que no tiene cordillera y tampoco tiene mar, sino que es el mapuche que está entre medio de todo eso, ¿verdad? Y hay otros mapuche que son denominados las quenches porque tienen mar, y los que son los que tienen cordillera. Están los guichiches y también están los naches y los punche ¿ya? Hay muchas zonas de mapuche y en cada lado tiene su forma diferente de hacer las cosas o forma de tocar instrumentos, ¿ya? En este caso, en pues, mi zona se amarra con piel de caballo. ¿ya? Y el cuero que utilizamos acá en los cursos nosotros en mi zona es cuero de cabra. También puede ser cuero de caballo. Dependiendo la comunidad o el conocimiento que tenga cada comunidad. Porque cada comunidad tiene su kimchi. Tiene sus loncos, tiene sus machos, ¿Ya? El kimchi es la persona que sabe mucho. ¿Ya? Es kimchi. Y después pasamos a lo que es la pifilca. La pifilca que es un instrumento de viento que tampoco lo puede tocar la mujer que genera esfuerzo, uno al tocarla se marea, me mareo cuando yo toco la pifilca mucho rato, se marea Y para afinar la pifilca, uno basta con usarle un poco de agua a un aire, ¿ya? Esto no tiene petilla, no tiene botones, no tiene cable, es algo que suena con la boca, ¿Ya? ¿Ya? pero nosotros lo complementamos con la cascahuilla con la cascahuilla es un instrumento también mapuche que se modernizó también que ahora es con cascabeles, pero en algunas zonas se ocupa con tenaza de jaiba, ¿sí o no, y con pezuñas de cordero ¿ya? para darle un sonido parecido a este entonces nosotros Complementamos la cascaguilla con los chepugüe Y ahora yo les voy a mostrar un toque de Kulchun Que es el Choike ya Que sería la danza del avestruz Existen cinco tipos de danza Que sería el Chegul purún, Que sería el que El Keltegüe es un ave que vive dentro de todo el territorio nacional Llamado el Keltegüe Nosotros le decimos Cheile o Chegul ¿ya? El Chegul es una ave muy... Eh, ¿Cómo se llama? Elegante por eso que se baila dual, un hombre y una mujer. Lo bailan alrededor del rey. Por lo mismo te digo yo lo hacen así. En otro lado no sé cómo será. En esos pecos, conociendo todo lo que es ¿ya? Y después pasa a esto. El choque purún es este, ¿ya? Tenemos también el huemul purún, que sería la danza del huemul. Eso se practica mucho en la zona pehuencia, en la zona cordillera, en el huemul. ¿ya? Tenemos el rey de también, que sería la danza del pájaro carpintero, el marra purón, la danza de la liebre. ¿Ya? Y este toque es el choque purón, o sea, la danza de la bestia. <risa> Después tenemos un toque de, machi. toque de machi. Este sería el toque de machi. La machi cuando hace su mijipuno, su ruego para pedirle a Futasao que le acompañe, que le vaya bien, hace este toque de culsenta. Y el ruego que tiene la machi no representa a ningún otro dios, ya que Futasao, quien es Futasao, el gran creador. Nada más que eso. Nosotros no somos paganos, los mapuches no somos paganos, nunca hemos sido paganos, ya, nos adoramos a dioses, ya, ¿qué claro Entonces, el toque que hace la machi es este. de la machi y la forma de hacer su equipo y después tenemos el otro toque que sería de la machi también cuando la machi hace el currun el currun es un baile que va en una línea de hombres una línea de mujeres, una línea de hombres, una línea de mujeres a veces pueden ser 10 15 líneas de unas 50 60 70 personas cada línea ¿ya? y esos son hombres, hombres, mujeres, mujeres ¿ya? y la machi va adelante con dos personas que son dos wenchu que serían los yankan EPU YANKAN EPU YANKAN SOMO Serían dos Yankanes hombres y dos Yankanes mujeres Que son como su guardaespalda, o la que le da ánimo Y son los Yankanes los únicos que pueden tomar el Kulchun de la machi O otra persona que sea Ñeguelfe es un ayudante de la machi que tiene para tocar el Kulchun ¿Ya? Entonces, el que hace la maxi, avanza hacia adelante, Unos 10 metros, depende como esté el espacio, ni Niyatuba, ni es el lugar donde se hace hace la ceremonia y de niña ¿Ya? es así. Y esos serían los instrumentos mapuches de algunos toques que yo le di a conocer Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.